Hola gente de YouTube, cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal scarpel y sonrisitas parody y bueno acá estamos con una nueva video reacción, con una video reacción bastante interesante, bastante especial porque vamos a reaccionar a un video que me pasó un seguidor por Instagram que les dejo mi Instagram obviamente abajo en la descripción para que me vayan a seguir, síganme, aprovecho para decirles, vamos a reaccionar a un video de momentos graciosos o momentos raros. Eh, con bastante humor eh, Que solo, bueno, con un humor muy argento Muy nacional, muy argentino Que creo que ya había Ya había hecho un video similar Hace un tiempo Similar a este Donde había reaccionado a videos de turros Si no me equivoco Pero bueno, no digo nada más eh, Los dejo con el video y espero que les guste No Muy bueno Ay, la poncha, me asusté Me asusté Ay. Este era conocido Uy este era conocido. Hay gente que vos la ves y pensás... No puede más de pelotuda. Ahí lo tenés. Uh, Va y puede. Rompió el vidrio. No, no. No. Pobrecito. No Yo me lo llevo a encontrar, ¿sabes qué? Me pido un autógrafo. No te puedo creer. No, no, no, no. Tremendo. ganas de hacerlo, yo no tengo bocina. <risa> ¿Qué va a pasar acá? Muchacho, una pregunta: ciento cuarenta y cuatro. ¿Dónde queda el 144? No, volá, perro. No, ¿Dónde queda el 144? ¿Estás jodido? No, boludo, si nunca jodimos. Te conozco de la escuela cuando íbamos al bachiller. De la escuela quedamos juntos, íbamos primer grado. <risa> ¿Quién carajo lo conocía? Para mí así no se hacen los fletes. Pero como estamos en Córdoba. Emilia, no baja, por favor. Eso, bácalo. <risa> ¡Bájalo un poco! ¡Emiliano! ¡No, no, no, no, no! ¡Se te va a ir a la mierda! ¡Emiliano! ¡Bájalo y pro... ¡Emiliano! ¡Bájalo! Nah, ¡Bueno, ya está, ya está! ¡Bájalo! ¡Se te va a ir al agua, se te va a la calle! <risa> Esta otra que lo apaña. Mira dónde está el aparato ya. Tráelo. <risa> ¿Qué te importa lo que hace con el... Tráelo? <risa> con el dron. Emiliano. No sabe hasta dónde llegue el alcance. <risa> Emiliano, se va. No, no. Pero bajalo Es un boludo. Importante. Bueno, no, ya me puso muy nervioso y me dije dónde está Dale dos horas boludeando con eso. Ahí Bájalo. Yo pensaba que se iba a iba a pasar algo o que se iba a romper. <risa> Ah, no. Muy realista el sonido, ¿eh? Nadie lo mira, uno solo nomás. Uno solo lo miraba no, no, no, no, no. El copyright, por Dios. No, no puede ser. No puede ser. De Córdoba, que de la salada con el Fortnite. Oh, dale. dale, dale, dale, vamos, Dale. Mati, vamos, vale, vamos. Dale, vamos, vamos, vamos, vamos, ¿dónde estará? ¿Qué? ¡Ah! ¡Esta reloj! ¡Matu! Dónde va? ¡No! ¡No! Uh. ¡No! ¡No! ¡Matu! ¿Dónde va, amigo? ¿Quién no, se hace no, cargo no, de eso? ¡Micro, boludo! ¡Matu! ¿Dónde va, ¡No! ¡Matu! ¿No! ¿Quién se hace cargo de eso? color a rojo rojo juego una juego dos me queda una bueno ahora te van a quedar cuatro cinco cambio de color a verde y me queda una dale oh. y verde no dale, dale, dale. no no no, no. <risa> no. Es hey, zurdo Julio mira mira lo tomate cómo usa el celular mira con un mao lo usa ¿Qué? No que para tu mamá Mira con un mau, ¿lo usas? no me para tu mamá, puto! ¡Ah, no, qué buen cinturón! Yo quiero uno así. Me dieron ganas de hacerlo. No, no. ¡Ah! Y esa ya creo que la había visto. Es horrible. ¿Ah? Probalo a ver cómo está. No, es... No se lo haría nadie eso porque no, es un asco. Es un asco. ¿Qué te a Creo que se ha pasado asco? ¿Qué asco? Yo me echo un vómito si me llegan a hacer eso. No. A ver. ¿Qué asco? Ay. ¿Qué asco? Te de ¿Qué asco? Me agarro el Ahí, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dale. Dale pucho, no. Vamos a pasear. ¿Qué hiciste? Vamos a pasear. ¿Qué hiciste? Wey, wey, wey, ¿Qué hiciste? Es sexy, ¿eh? ¿Qué hiciste? ¿Apaciar? ¿Cómo aprende, eh? Sí, ¿Cómo sabe? Apaciar, ahí hiciste. Apaciar, hiciste. Hiciste, apaciar. Vamos a vacunar acá. <ríe> Vamos a limpiar. El brazo bien flojito, vos flojito y no me mires a mí. Mira para acá. Vale. Tranquilo porque no va a pasar nada. Respiras profundo. Tranquilo. ¿Estás bien? Sí. ¿Fue muy tremendo? ¿Y qué papucho? ¿Quién cayó a vacunarse? No sé, una estrella, yo, un corazón desea ¿Qué? ¡Ay! ¿Y el inodoro? ¿Qué estás haciendo eso? La cuchara ¿Qué cuchara? ¿Qué hace del boludo? La cuchara de Daniel ¿Cómo lo vas a hacer con una cuchara de... Este no de sé si lo había visto. una cuchara común... No, pará una cuchara del vanil, boludo para. Y ya está ¿Pero cómo vas a usar una cuchara de común... De comer para hacer las cloacas? la, bueno, ¿sí? después la común. Qué lindo día para morir... Eh, pará, emoción ¡No! Mira que la Es el abuelo, muerto No todo. puede ser Sofer. Nos vemos con la próxima, puede ser. ¿Puedo bajar por adelante? ¿Chofer? ¡No! <risa> bueno gente, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado. No se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir este video con su familia, con sus amigos, con quien quieran. Síganme en Instagram que lo tienen en la descripción. Comenten este video en la publicación de la. En la última publicación de mi pestaña comunidad del canal donde tengo el enlace a este vídeo para los que no lo vieron que lo vayan a ver. En las tarjetas del video también van a tener más videos eh, del canal por si son nuevos y si les, si les interesa ver, seguir viendo más, más contenido del mismo vayan a verlos de paso. Suscríbanse al canal si son nuevos, háganse miembros que también la membresía es muy accesible y tiene beneficios muy piolas y muy interesantes que estoy seguro que les pueden gustar. Así que nada, suscríbanse al canal si son nuevos. Eh, nos vemos hasta la próxima Los quiero mucho, bye